Hola, hola, buenos a todos. Aquí estamos contando un día Saltaverna y hoy volvemos con Evil Genius 2 World Domination. Continuamos con nuestra construcción o nuestro proyecto de construcción de base. Ahora, ahora tal y como estamos por el momento, nuestro objetivo es construir, como dijimos en el capítulo anterior, la cafetería o mejorar la cafetería y añadir una zona de chill-out, Entonces. Teniendo esto en cuenta, vamos a ir a por ello. Nos vamos a dejar los dineritos o vamos a seguir ahorrando dinero. Y luego ya continuaremos con las ampliaciones. Así que, vamos a por ello. A ver, ¿qué nos queda? Repasando los objetivos, capítulos secundarios. Ah, vale, tenemos esta que de momento está activa. Eh, vale, en 40 segundos tenemos la siguiente. Vale, ok. Tenemos ya construidas nuestra sala de entrenamiento. Está por el momento vacía. Eh. Vale, vale, vale, vale, vale. Necesitamos secuaces, pero ya. Nos hemos reventado... Ah, bueno, sí. La verdad es que Iván tampoco tiene pinta de hacer muchos, muchos, muchos secuaces. Todo se ha dicho. Vale, vamos a añadir porque nuestros subirros lo piden ya. Esto si no me equivoco Bueno, ah, vale, los investigadores Los descubriremos más adelante A ver, vale, tenemos el juego parado con esto ¿Dónde está? El archivo, no, el archivo no da igual Vale, cierto ver, Nos están pidiendo la sala De relax, entonces vamos a construir Aquí es que esto al fin y al cabo Como lo voy a querer ampliar o vamos a querer ampliar Para tener más secuaces Porque a la larga lo vamos a necesitar es que no sé si construirlo por aquí. No, porque esto es el archivo. No, y estas son, son salas que vamos a necesitar ampliar mucho aquí en esta zona. Vale, esas se van a quedar ahí. Vale, vamos a meter por aquí. Vale, sí, pues aquí en este lado. Una sala pequeñita. Pues, vale. Vale, vale, estas tres, ahí está bien Que veremos cómo construimos ya Luego los de estos Aquí nos cabe Creo que no, creo que vamos a necesitar ampliar un poquito más Pero esto Como solo tiene la zona De chill, vale Hay que poner un poquito más de O hay que construir un poquito más de sala Hacia allá Vamos a acabar de construir la entera, creo que no cabe en... Por la vertical Vamos a meter este pasillo aquí Oh, maravilloso Not gold to this Vale 15.000, vale, vamos a cancelar esto Vamos a preparar por lo menos la sala Vale, eso es Opa Vale y ya dentro de poco Vale Lo siguiente que meteremos será tanto... Hay que meter tanto Electricidad Como el puesto Del entrenador de guardias Eso va a ser importante para nosotros Vale Vale Más o menos cuánto tenemos de... No, uh, aún no tenemos... Bueno, sí que salen los ingresos, pero aquí no sale Que venir aquí al almanaque Han llegado un grupo de investigadores, ojo, cuidado Nah, no, es que Iván está bien fuerte ¿Dónde están? Además, llegan por aquí, si no me equivoco Ahí están, vale Pero ni todos esos guardias Ya de ya Vale, espérate, ya tengo sus 15.000 Esto gasta energía Dos de energía, tenemos tres. Vale, perfecto. Vale, aquí, maravilloso. 15 confirmamos. Venga. Iván, aquí Hola, en la puerta. Gente. Quien venga, nos lo cargamos y listo. Investigador de nivel 1, eh, cuidado. Vale, vamos a poder. Vamos a ver si podemos capturar a este hombre. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, Find that intruder. Yeah. Vale, a este nos lo cargamos. Fine. A ver dónde van. Oh. Mobilizing. Minions seek. Vale, eso lo cargamos. Y este a ver si lo podemos capturar también. Y a volar. Iván, no sufra mucho daño, por favor. ¡Ojo! Toma ahí. Nah, maravilloso. Iván es imparable. Vale, perfecto. Con esto, vamos a construir, vamos a construir Estamos ahorrando dinerito, sí Vamos a construir un Nuevo generador Vale, aquí separado Que sepa acceder, y un segundo Aquí, ¿se puede o no me va a dejar? Bueno, espérate, confirmamos Este, lo construimos por lo menos Y ya está Vale, vamos a darle un poquito de calor Vale, ok, hemos pagado salarios, me gusta. Vale, seguimos con las maquinaciones. Tenemos el entrenador de guardias. Aquí está la gente descansando en el chill. Me gusta, me gusta. Vamos a añadir, podemos añadir aquí en esta sala de decoración lámpara de pie. No. Es que algunos que sí que tienen efectos. No, este es simplemente... Decoración, creo. Vale, bueno, vamos a poner un par de. ¡Uh! ¡Gratis! Oye, me gusta. Venga. Va, vale, este. Vale, vamos a dejar que le baje un poquito la motivación. Y ahora lo metemos aquí. Y estupendo. Vale, perfecto. No, que traigan al otro y para adelante. Perfecto. Por favor, vamos a ver, vamos a apreciar... <ríe> los métodos de tortura infalibles, que son cosquillas en los pies. ¿Esto qué es? ¿Qué le está haciendo ahora? Ah, el dedo mojado en el oído, indestructible. Ah, maravilloso. Vale, y nos informe. ha dado un informe. Vale, perfecto. Con estos 7000 vamos a meter ya. ¿Dónde está? Aquí, de entrenamiento, objetos. ¿Nos cabe? Sí, 5000. ¿Y cuánta energía? 2. Perfecto, maravilloso. Vale, vamos a ponerlo aquí en este rincón. Confirmamos, sí. Y tendremos que añadir en breves el. ¿Esta sala para qué era? Ah, para el tesoro. Por, pero de aquí a que gestionemos todo el tesoro que hay que meter. Nos va a costar la vida. Vale. Vale, vale, vale, vale. Vale. Vale, pues nada. Vamos a coger. A escoltar, a soltar al prisionero por, por liberarlo y ya. Tarea completada. Perfecto. Vale, vamos a escoltar hasta aquí. Y lo de siempre. Vale, vale, vale. Ahora ya tenemos los entrenadores... Bueno, el, el puesto de entrenadores de guardias. Vamos a, contra a contratar... Dos, tres guardias. Cuatro guardias, venga. Bueno, 1500. No frenamos tanto. Vale, con dos guardias me sirve. Perfecto. Con esto nos viene de sobra. Vale. Entonces, ahora si os fijáis, ¿ves? Se pondrán aquí a entrenar los guardias. ¡Tata! Vale, golpear, chico. Eso... Nah, bien fuerte Me gusta Vale, perfecto, perfecto, perfecto Poco a poco Vale Ah, digo, no puede ser Vale, ok, con eso The vamos sacando informes Vale, llegada en 20 segundos de los nuevos investigadores Vale Es que hasta que no tengamos Una base más o menos fuerte estos son 500. Vale, vamos a meter... Epa. Eh, espérate, vamos a rellenar o acabar de rellenar este lado. Low on power. Aquí. Build more generators. Y aquí, vale, dos camas. Me gusta, confirmar. Se está agotando, pues sí, vamos a 9. Estamos súper por encima. Oh. Me parece súper extraño que nos pase esto. Bueno. Ok. Continuamos. Vale. Ojo, ojo. Los guardias están entrando bien. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vale, vamos a tener el primer guardia. Vamos a plantar aquí. Ahora, teniendo eso. Ya, el primer guardia. Vamos a poner. Uh. No, ¿dónde está el puesto de guardia? Es aquí en militar. Esto no me acuerdo. No. Claro, este es el problema, ¿no? Que tenemos tropecientas cosas. Aquí no era. Aquí tampoco. Vale, vamos a pasar de los obvios. El archivo tampoco. Eh, la enfermería la tendremos que construir dentro de poco. O sea, debe ser en arsenal. Pero entiendo que hasta que no tengamos los tres guardias entrenados, no nos va a dejar. Vale, nevermind. Toma y transformado mi guardia bien listo. Vale. No objetivo opcional. Vale, vale, vale. Estos son los interesantes. Ah, bueno, caras conocidas. Hemos desbloqueado aquí de esbirros de fuerza el guardia. El primero, el basiquito de la fuerza. Armadura de daño y capacidad de detección. Está por encima de la media. Además, como los tenemos mejorados. Perfecto. Vale. Entonces, ya tenemos a nuestro primer guardia. Tenemos tres, ¿no? Ah, vale. Vamos a meter un tercero. Cantidad deseada. Tres. Esto cada vez que los pierdes se van. Se van restableciendo hasta tener siempre ese mínimo número. O sea, si tú indicas 3, ok, tendrás 3 siempre. Vale, tres opcionales. Completa cualquier maquinación con 3 más. Deshazte los cadáveres. 3, vale, limpiar cadáveres. Construir extintores. tres extintores. Vale. Este está a punto de completarse. Vale, de hecho vamos a darle un poquito de calor y lo sacaremos en breves. Perfecto, recompensa 3.000. Apañado, capítulos secundarios. Prueba de fuerza. Ha llegado el momento de tus propias hordas. Vale, estas tal y como vamos. Perfecto. Han llegado un grupo de investigadores. Vale, lo tenemos. Vamos a meter. No, es que aquí hay que mejorarlas. No se va a poder. Vale, 11.000. Ok, vamos al mapa mundi porque tendremos la investigación esta. Ah, no, aún no se ha completado. Vale, vale, vale, vale, vale. vale. Perfecto. Está es nuestra base. Vale, bueno, veremos cómo lo hacemos. De momento seguimos maquinando ahí y ganando dineritos, que eso está bien. Pero me parece súper fuerte que no tengamos los puestos de guardia, ¿eh? Construir casillas de refugio. Ah, no, esa es la otra misión. Un lugar solo para ti, esta la que aparcaremos un buen tiempo. 12.000. Vale, como el depósito no lo, vamos, no lo estamos gastando ni ni lo gastaremos en una temporada... Vamos a meter la enfermería... Porque os digo yo que esto sí que nos va a hacer falta... Una cápsula de enfermería... ¿La podemos meter aquí? Oh, no... Vale, esto es ya de otro tipo... Vale, pues nada, nos toca hacer pasillo... Enfermería, como tal, no pasa nada. Vale, y vamos a meter la enfermería aquí en este golquecito. Vale, estiramos hasta aquí. Vale, y lo separamos. Ah, no, vale, esto es pasillo. Vale, vamos a hacer que todo esto sea enfermería. Perfecto, y vamos a poner aquí la cápsula de sanación. Una. Ok. O sea que nos vamos a quedar sin energía, entendido Vamos a meter aquí entonces otro generador Vale, perfecto Y vamos a ampliar un poquito la sala de la energía Vale, perfecto, nos da Vale, y aquí añadiremos nuevos generadores y ya está Vale, vale, ¿dónde están? Los investigadores no estaban por aquí de camino Ah, míralos, aquí por un lado no están vale. Opa. vale, nos vamos a quedar con este A este nos lo vamos a cargar Claro, el problema es que no tenemos... Bueno, nos lo podemos Oh, vale, podemos... Vamos a limpiar cadáveres Vamos a limpiar cadáveres Vamos a limpiar cadáveres no sé si vienen... No. Vale, ok. Ya tenemos nuestros guardias. Estamos limpiando aquí. Derrota a los investigadores en la guarida. Vale, perfecto. Vale, ya tenemos más o menos un poquito más de... De base con estos. Estamos construyendo aquí, vale. Las... Nuestras máquinas de... Podemos mover esto. No, la verdad es que... Y construir uno nuevo aquí detrás justo. Vale. Y apurarlo un poquito. Vale, aquí sí. Es... Vale. Bueno, ok, pues no pasa nada. Aguantaremos el oro. Y ya está. ¿Vienen? Sí. Bueno, pues ahora cuando vengan los reventamos y ya está. Vamos a activar la alerta roja que no la hemos activado hasta ahora. Esto es, mantenemos pulsado el botón y todo el mundo se pone atento, en guardia. A ver si vienen o no los, los intrusos. Así que activamos la alerta roja. Ojo, ojo, ojo. ¿Ves? Y esto se... Se pone al tanto, ¿eh? Ah, por ellos. Vale, ¿dónde están esos guardias? Uf, qué mal. Bueno, puedo mandar a curarlo. Venga, Iván, dale duro ahí, chico. Nah, esto es una máquina. ¿Ves? Ahora, de hecho, ha perdido un esbirro salud. Vale, perfecto, desactivamos la alerta roja ¡Ojo! Capítulo secundario completado Ya hemos derrotado a los tres guardias y hemos completado Las mejoras de O oh, bueno, ya hemos completado el capítulo secundario De los guardias Vale Espérate, vamos a bloquear esto, vamos a quitar la alerta roja Porque me está poniendo nerviosito Y obtenemos la recompensa Vale, esto es otra cosa Dime, ¿tú qué pasa a hacer? ¿Tú qué usas para hacer banca? Lo no, más grande. Ay, ay, bien, bien musculoso para defender la guarida. Vale, en fin, no es la respuesta que me esperaba. ¿Cuántos balazos harían falta para matarte? Ay, es Lo importante. Ay, ay, ay. ¿Estás bien? Va, vale, déjalo, no me interesa. Estás contratado. Aunque pegas buenas tortas, no sirve. Vale, siguiente paso. ¿Qué podemos hacer? Hacer la tapadera. Esto es para eh, los botones. La gente que se encarga de utilizar el casino, etc. Podemos coger científicos, ir a investigar a los científicos y empezar a, a, a desarrollar mejoras para nuestra base o los técnicos. Necesitas un enfoque... ¿Vale? Y esto, básicamente, los técnicos se encargan de reparar. Vamos a empezar con el capítulo de los técnicos, que pienso que es el más... Necesario a la hora de empezar a construir la base y con esto vamos para arriba. Ah, vale, vale. O sea, si suelta chispas porque está encendido, tiene todo el sentido del mundo. Vale, repas estos chismes. Nada, hace falta técnicos aquí. ¡Robalo! Hay de que descubrir cómo, repara estas cómo reparar estas cosas. En todo el sentido del mundo. Vale, opcional este algo. No, deshacernos de los cadáveres. Estamos en ello. Tres extintores más. Vale, ahora tenemos cosas de construcción. Vale, que hemos desbloqueado por los pasillos. Tanto puestos de guardias. Vale, que vamos a plantar aquí uno. Y... La cámara de vigilancia Vale, vamos a meter aquí esta Y vamos a meter aquí en este punto La otra cámara Bueno, aquí sí, que puede ser como el El rescoldo Ollo. A ver, aquí está bien Ah, porque tiene que ser en pasillo, claro Tiene sentido Buu, en esta veo todo el pasillo Maravilloso Vale Vale, vale, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Vale, bueno, las decoraciones Como que nos dan un poquito igual Eh, consumen La cámara consume energía No, y el puesto de guardia Tampoco Vale, Confirmamos todo Además Espérate Que teníamos más cosas Podemos ahora Ah bueno Un poco básico Vale Confirmamos Bueno no confirmamos Espérate Ahora tenemos aquí En la sala militar El puesto de guardia Y la mesa de guardia Entonces vamos a construir Una sala militar Para nuestra gente ¿Dónde vamos a construir una sala militar? ¿Aquí no se podía construir? No, esto es de nivel 2 Vale Vale, vamos a construir la sala militar A partir de esto Oh, aquí no puede ser Oh, vale, aquí sí No, ni de mi lado Aquí hace falta, la sala militar hace falta Un hueco bien grande Vale Vamos a tirar el pasillo para allá Y eh, vamos a ser listos Vale, vamos a meter aquí una sala militar Del copón de grande Así ah, me gusta uh, Vale, bueno, ok Este espacio así más o menos chiquitín Para empezarla no me parece mal O oh, lo de siempre, la puerta Además la sala militar sí que quiero que tenga puerta No se puede colar aquí cualquiera Vale, perfecto. Cabe aquí la pantalla. No porque está al lado de la puerta. Vale, vale, pues vamos a meter aquí. En la, en la, en la zona de control de vigilancia, claro, la mesa, el problema que tiene la mesa es que ocupa. Tropecientos. Vale, vamos a Vamos a confirmar esto. Construimos, por lo menos por tener ya la. Uh, no tenemos energía Vale puede, puede tener sentido Vale, vamos a meter energía un poquito Un poquito más de energía Ok, aquí 3000 Vale, me sirve Vamos a darle calor ¿Cómo vamos? ¿El mapa donde estamos bien? Creo que sí Vale, esbirros, Hemos pagado los esbirros Esto, vamos a moverlo. Aquí está bien. Aquí está bien. Aquí, aquí está genial. Aquí se puede poner. Se puede poner aquí. Perfecto. Vale, sí, sí, estamos en ello. Estamos en ello, no hay que agobiarse Se cuesta un técnico en el mapa mundi. Ok, vale, vamos a por ello. Con esto... Vale, aquí, claro, o sea, la cámara está que no funciona porque hace falta meter a este señor aquí, a un señor aquí, a, a vigilar, porque si no, no vamos a poder. Vale, perfecto. Entonces, ha llegado un grupo de investigadores, ¿vale? Ojo, cuidado. Pues nada, vamos a liquidarlos. Eliminar. Eliminar... y eliminar. ¿Iván se ha curado en algún momento? No. Debería llevarlo a curarse, en verdad. Vale. Eh. Vale, bueno, esto es normal. Aún no lo hemos llegado a construir. Vale. ¿Cómo están? Ah, bueno, están pegando ahí la vuelta Padre Vale, ¿qué vamos a hacer nosotros Mientras tanto? Vamos a meter un nuevo puesto Ocupa mucho, 5 Nos gasta 5, eh Uf. De energía Ese generador está construido, sí Pues vamos a necesitar otro Más aquí Vale, confirmamos Vale, ojo, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Alerta roja Venga, Iván. a combatir Nah, Iván es una máquina de destrucción, o sea, llega con el lanzacohetes y lo revienta todo Maravilloso Contrata a otros seis esbirros Vale, bueno, esto va solo, de hecho Vale Ok, ya tenemos esto, vale, entonces tenemos, vamos a tener disponible otro, otra zona sobre la que caer en nuestro mapa mundi, perfecto, vale, aquí podemos robar un técnico, aquí, bueno, aquí en nuestra base también, pero vamos a aprovechar esto que son, occidentales de sable, occidentales de martillo, ojo, provincias centrales de yunque, nosotros tenemos un par de objetivos, una maquinación contra smash, provincias occidentales de yunque, República Central de Smash. Territorios norteños de Sable. Ok. Occidentales Occidentales de Yunque. Central de Smash. Occidentales de Yunque. Occidentales de Yunque. Occidentales de Yunque. No, en Central de Smash no nos vale. Ok, ¿Yunque quieres? Vale, yo occidental, occidental de yunque es esta No ¿Y cómo es la otra? La otra tampoco es, ¿no? Pero Norteños de sable Occidental de sable Norteños de sable Bueno, pues vamos a desembarcar como pues al fin y al cabo Tendremos que hacerlo más o menos todo Ojo, y esto Sureñas de yunque, vale bueno, vamos a meterlo aquí Como ya tenemos una base al, al sur de, de Sable Vamos a meterlo aquí, en el territorio occidental Exacto, y lo arrancamos ya Y así desde aquí podemos acceder a la misión esta del técnico De secuestrar al técnico Vale, vamos a casa Exacto A nuestra guarida Vamos a plantar aquí de eh, Militar Ah no, de militar no De pasillo el puesto de alarma 2 Aquí A la de la puerta Y conforme venga la gente Que se choquen con él Y ya está Y así lo tenemos Más que apañado Vale, ok Vamos a mejorar la sala Militar Podemos Podemos Venga, vamos a construir aquí Eso Así de grande Nos cabe es que es... Necesito, tengo la necesidad de poder plantarla. Ojo. Uf, hay que estirar para allá, pero claro, todo esto qué. F. Vale, haremos que eso sea pasillo o que eso se transforme en pasillo. Y ya está, vamos a mover el ordenador Mover, vamos a mover el ordenador aquí Por ejemplo Vale, metemos la sala Ahí está Aquí, estupendo 10.000 Menos 12.520 Vale, el tipo de sala Vamos a hacer que esto sea eh, Tierra, por aquí Vamos a meter tierra Vale Mete tierra a barata costes, me gusta. De hecho, podemos moverlo más, incluso. De hecho, podemos incluso reducir costes aún más con el pasillo este aquí, completo. Menos 11.470, perfecto. ¿Se puede pegar más a la pared? Sublime, perfecto, maravilloso. Tipo de sala, tierra. Tú. Y tú. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, pues confirmamos. Se nos va a quedar una sala de reuniones militares es maravillosa. ¿Qué? Okay. Ah, vale, una nueva red criminal, perfecto. Vale, pues en esta segunda red militar vamos... O sea... Uh... Vale, vamos a... Secuestrar a nuestro técnico. Vale, y aquí, nada, continúan con este... Vale, quedan 20, 25 minutos para completarse. Esto la tenemos en el próximo capítulo. Perfecto. Vale, ahora bien, volvemos para casa. Contrata otros seis esbirros. Bueno, esto va a ir sobre la marcha, poquito a poquito. Vale, vale, vamos a darle caña, vamos a arrancar por lo menos la misión del técnico... Y cuando tengamos el técnico aquí, lo metemos a interrogar y ya está. Vale, perfecto. Bueno, poquito a poquito, poquito a poquito vamos construyendo lo que va a ser nuestra base. A ver, espérate. Vamos a poder curar. No. I think ah, no lo podemos curar, ¿eh? Me parece que Niet. O oh, a lo mejor en su despachito. A lo mejor en su despachito lo podemos sanar. Vale. I'm thinking... El técnico acaba de llegar a nuestra isla. Maravilloso. Ok. Vamos a poner a funcionar nuestra otra maquinación. Aquí. 6 de oro. O sea, 6 trabajadores. 75 cada segundo. Perfecto. A funcionar. Y volvemos a la base. Ok. Hemos pagado salarios. Y aquí tenemos a nuestro señor técnico. Vale, escoltar al prisionero Tráedmelo aquí A ver, ¿qué más hemos sacado? Vale, contratar otros seis esbirros Maravilloso Vale, de momento pues aquí estamos Vale Has given us vale este el, el, el interrogatorio ha tenido éxito Y ahora hay que ir a por el entrenador de técnicos Así que esto ya Sí que sí, lo vamos a dejar para el próximo capítulo Vamos a aparcar por aquí Y nada, espero que os haya gustado Que estéis disfrutando de esta creación De nuestra base secreta Para montar un imperio Que domine el mundo Porque somos unos genes malvados. Así que nada, ya sabéis, lo de siempre